A continuación, los tolinches, amigos y alumnos del por todos conocido Antolín Cardeñoso Tolo. Componen esta magnífica e ilustre formación que se encuentra asentada en León Capital. Suele acompañar asociaciones de pendones, de gigantes y cabezudos en León y otros colectivos de localidades diversas. Los componentes, percusión, cruz, saluda cruz, que te conozcan todos. Sara y Maite, que ha venido a pasárselo genial. <risa> y a la Dulzaina, Tolo y Pedro. Nos van a tocar un pasacalles, rumba de gigantes y cabezudos, de los cirolines, y J. Tolinche, composición de Antolín Cardeñoso. Un aplauso. Bueno, ahora a continuación vamos a interpretar una J que es de composición propia, que la llamamos la J de los Tolinches, y bueno, a ver si os gusta.